Qué pasa, chicos y chicas. Bienvenidos. A un día? Ah, no sé hablar. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de la serie más esperada por todos ustedes de Corland. Y pues el día de hoy estamos aquí en Corland. Ya se los había dicho, pero me siento bastante contento. Oye, eh, oye, bastantes cositas que decir por aquí. Eh, sinceramente no sé hoy qué vamos a hacer muy bien, pero yo creo que podemos hacer bastantes cosas muy interesantes. ¿Ustedes qué dicen? Las hacemos? No? Bueno. El día de hoy estamos aquí en Corland y pasamos por Delante del río este extraño he hecho un puente aquí, estos de, de tierra, para, pues, para no ir por el agua y no tener que dar toda esa vuelta. Vaya. Entonces... Es lo que se me ocurre así. Bueno. Eh, lo que se me ocurre hacer sí Pues es que cuando se dan cuenta ya no hay tanta zona Bueno, si sí hay zona, pero no está tan bonito Y aquí, si se dan cuenta, está completamente plano eh, voy a asegurarme de que... es normal, ¿no? Perfecto No, no sé. Pinche voz. Vete, vete Muerte, muerte, muerte Ahí está, bueno No sé qué <risa> No se vaya Estamos aquí y... No voy a volver No voy a volver Vaya Lo que decía Hoy se me ocurre hacer muchas cosas muy interesantes Pero entre ellas Voy a meter esta araña que me da... nervios? De paso me he hecho un No vamos No ¡La madre! ¡Ayuda! ¡Oye! ¡No se sé pelear! ¡No bueno, me ha roto la zona, No pasa nada ¡Bro! En serio, que los mobs estos me ponen de muchos nervios, en serio. Más que ahí había un creeper que lo quería matar y después me vienen las arañas, aquí atrás me viene un creeper. Por eso no me gusta empezar a grabar porque está de noche, la neta. No me gusta grabar de noche, aquí. Épico y se pone a llevar. Bueno. Júdame. Grande Corlan. grande. La no serie más esperada por todos vosotros. Bueno. Se me ocurre hacer bastantes cositas como verán en no sé cuándo no sé qué episodio serio pero fue en un directo donde hicimos aquí la mina ok pero en, me gustaría hacer una bajada a ver <risa> chicos chicas eh, perdón que que de grabar de repente pero tuve un pequeño problema con un creeper que vino explotó por de aquí tuve que volver a, a acomodar y después pues, pues, ya no puedes seguir esto lo estoy grabando esta parte el día sábado o sea que la, o sea, la parte en donde la corté la grabé el día viernes o sea ayer y hoy es sábado o sea, pues seguimos con esta pequeña sorpresa ven bueno, acá antes de seguir todo eso que había diamantes, muy muy épico son muy épicos los diamantes así que me gustaría conseguir un pico con Fortuna 2 ¿cómo lo voy a conseguir? un lago de lava porque por aquí tengo un pico de diamante así que no sé qué tal lo vean ustedes y ya digo mientras paso todo esto Pues así yo lo hago de, de lado. Quiero alimentar y ya Después de todo lo que venga. Picar aquí. Me pico lo, lo que necesito. Y ya, ¿no? Nos pues vamos. Ahorita no tenemos, chavos. Vale, a ver, ya conseguí todo, así que lo único que necesito es pasar en la mesa. Y ahora sí, que Todo. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. lo No. No. también No. No. No. No. No mejor de jugar porque no, no o se que ya no se no se qué, me caí. justo, no? para un libro perfecto así que esto aquí tenemos lanza que es de mao tengo que guardar esto y esto bueno, lo puedo no, ya otro lo puedo ya pero bueno, pues bueno valió la pena ¿No creen no, valió la pena tengo que botar esto tierra tierra no sé es la tierra ahí está bueno. ahora sí vamos a ir con lo más importante ¿verdad? ok así que vamos por aquí y ¿Dónde? Creen que es buena idea hacer este la, la zona de la mesa. Creeper, maldito esqueleto, cabrón. Ya matamos al esqueleto, al esqueleto, al creeper, y ahora vamos con este pesado que a la persona no me quedan gordos a ver qué les parece si hacemos la zona pero en plan aquí si sí, es una otra capa lo que dure, perfecto duró bastante vamos vale, a esto ¿Tú a ver, a ver, a quién no vemos. Uy, ¿dónde están los palos? ¿Dónde están los que todos? Perdón chicos, es que estaba seguro de que yo tenía un palo aquí. Pero para que no tenga no nada. Ven. No sé por qué venía un zombie aquí, pero se van a morir. Así que, vale. Lo mejor de la vida. A ver si tenemos otra palita. Guardamos todo esto por aquí luego lo acomodo bien. Vamos a quitar esta zona de acá. Eh, ¡Tierra! Vaya, eh. esta montañita de acá. Porque se ve horrible. Guarda, que a todo feo. Lo ponemos aquí abajo y no pasa nada Pero si hay que decir que tenemos que quitar esta montaña. Y tenemos que quitar bastante la hierba, porque molestaba mucho Entonces vamos a aplicar todo esto por aquí Las flores no las quiero que Son flores muy comunes y se ven feas Yo sé que los turcupanes son muy bonitas Porque los turcupanes se sí me acuerdan Todo lo bueno es que, uff uh, pero hermosa se ve, hermosa ¿Qué podemos hacer aparte? A ver, aquí es donde yo quiero poner la... ...la librería. Y lo rodeamos por... ...oficial con lo que Lo siento que también le quita... ...le quita un poco de... ...iluminación. Ya sí. No sé qué tal se ve, pero espero que se vea bueno. Así que ahora. A ver qué es. Eficiencia 4. ¿Qué me da ahora con eficiencia 4? No lo sé, quiero ver. Por ¿Qué me por Eficiencia. Solo me dio eficiencia 4. No pasa nada. Porque por aquí a hacerme otro pico. Así que me gustaría ver qué me da. Ya dependiendo con lo que me dé de, dependiendo con lo que voy a aplicar los diamantes. Aquí. Es que no idea de lo que me va Porque me da puros es basura. Chavos. Espérenme tantito, por favor. Y Así que... Ay, Dios mío, disque hacer No, ya estoy viendo el otro rey okay. Ayuda, Ay, chavos, no sé qué hacer Me dieron dos culpas Está pesado pesado, es el creeper Vamos, fuérenme tantito porque necesito ver lo de los encantamientos porque literalmente no me dan nada. Ah, bueno. Ok, denme chance por favor. Ahorita yo lo voy a ver. Solo tantito, please. Solo tantito para no controlarlo. Okay. Pero ahorita lo vamos. Después de tanto esperar. Por fin tengo mi pico, pero solo tengo fortuna 2. No sé gran cosa. Pero ahora sí, me tranquilo de que lo, literalmente lo puedo picar. Puedo picar los diamantes. Creo que me dé más XP, por favor. Me dé más XP. Literalmente, ahorita les voy a enseñar. Porque, o sea, pues, vean los diamantes con los que tenía anteriormente. Entonces, Literalmente me quedé casi pobre 16 sí, diamantes, sí, sí, eh 16 sí, diamantes, sí, sí, nada mal. Pero lo que me gustaría hacer a mí Esta parte de aquí, convertirla En... ¿sí, sí, sí, en o sea, un... carril para... Para las vías y Lo que le sigan O cambiamos, ¿no? Es lo que vamos a hacer el día de hoy Aprovechando Así que bueno Vamos a comenzar a hacer eso Yo no sé si lo voy a poner en cámara rápida, no sé Pero para el ¿Qué es lo ¿Sí? ¿Sí lo vamos, no el punto largo Tiene que... Así lo hagamos, ¿no? Que bueno Vamos a ver esto no a ver esto, Me molesta bastante Está aquí que bueno, vamos a picar uno de más Porque lo, lo necesitamos Necesitamos que pique que, ah, no sé Necesitamos picar uno de más Para justamente Aprovechando que tenemos esta deficiencia Necesitamos picar uno de más, chavos porque bueno, aquí necesitamos tirar uno de más Por aquí necesitamos ¿Okay? de... quitar es todo esto para hacer el, el carril de de las vías. Necesitamos quitar todo esto para hacer el carril de vía, ¿Okay? el de los raíles. Necesitamos urgentemente, así que vamos quitando aquí. <ríe> A ver si no me equivoco pero ya vais, ya estáis sí mira, que disminuido el impacto no ahora estamos, igual, de qué vamos quitando todo esto, a ver, <tose> hay que decir bastantes pues, próximamente se viene un nuevo contenido épico, es lo que les estuve platicando en la serie que estábamos ...comenzamos a hacer, chavos, si se acuerdan que les dije, tal vez próximo se me nuevo contenido, nuevo contenido rápido. Por eso las reglas de la introducción siempre dicen un capítulo hacia abajo, un capítulo hacia abajo, colega. y horrible horrible no horrible. horrible ok bueno lo señor. Porque el trae. Próximamente quiero ver qué hacemos aquí en Coflame. Yo espero que logre mi super casa. Porque ya necesito una super casa. Ok. A ver, si se dan cuenta estoy viviendo... Estoy viviendo... ...sin una casa, o sea. ¿Para qué me voy a vivir sin una casa? No tiene sentido. me puedo morir en cualquier momento. Eso es sí lo que no quiero que ya aparte que gasté bastantes niveles voy a perder todavía más si sigo así y ahí está llegamos llegamos a esta zona bueno a ver, esto lo voy a poner en cámara rápido tenemos que usar muy pesado ¿no? así que ahorita nos vemos bien bien chau ok ok Vaya, a ver, ya quedó esto. Y como ven, ahora sí, la bajada quedó herida. O sea, ¿qué más podemos pedir el día de hoy? Es más, así me voy a hacer una foto así me Voy a hacer una foto bajándome todo los Es que no por qué no hay nada. Ven, mejor no, que eso, se pone así negra que no carga el ching ¿se dan cuenta? así que bueno ya tenemos la miniatura del siguiente vídeo así que bueno ya por último a enseñarles lo de la iluminación dinámica sí, por si muchos no lo saben La iluminación dinámica nos bueno, permite emitirlos a los objetos que no estén colocados como una 8 pues ver es muy útil ya eso lo digo en serio es muy útil yo lo uso creo que es muy obvio que yo lo use pero bueno, a ver. bueno voy a quitar la antorcha porque miren el minecraft de Power es esto Favorita, el ¿vale? activo. Miren, voy a detallar todo. Miren, ahora se vea esto es algo que a mí me encanta. Miren, ahora ya no. Ahora se vea Ahora ya no. Este está muy chido, realmente. Muy chido. Pues nada, yo digo que es pues, vamos a ir el video del día de hoy, eh, ha sido un video bastante bonito ¿no? Pero como les dije, próximamente tal vez será un nuevo contenido todo eso, pero pues no lo sé, no lo he hecho, tal vez No sé, pues, pues, tal vez sea luego, tal vez sea ahorita, no sé, no sé, yo. no sé, no sé cuándo sea no. Esto próximamente vendrá. Así que, nada, un saludazo. Gracias por ver este vídeo. Y nos veremos en el siguiente. Antes de todo, déjenme terminar de acomodarme. Así nos veremos en el siguiente vídeo. Así que, hasta otra, chicos, chicas. Adiós. GG.